Bueno, como siempre, los saludo con un enorme gusto. Espero que los cercanos a su corazón estén muy bien. El motivo de la comunicación, hablarles acerca de las condiciones que en los próximos meses y quizá en todo el año 2021 seguirán prevaleciendo debido al COVID. Lo que nos dicen los expertos es, uno, que esto está lejos de acabarse. Dos, que la vacuna, bueno, evidentemente, llegará el año que entra y esperan que a lo largo de 18 meses eh, se pueda ir estabilizando eh, el asunto para que cada vez haya menos contagios y cada vez más gente que tenga defensas contra el mismo. Otra cosa que nos dicen es que no tienen certeza acerca de, de lo que pueda suceder en el futuro porque ellos mismos reconocen que sus predicciones han estado muy lejos de lo acertado. Lo que trae como consecuencia evidentemente que el confinamiento deberá persistir, la comunicación a la distancia ser la base específica a través de la que tengamos comunicación para nuestro trabajo, el aliar esfuerzos de manera correcta con los nuevos mecanismos que existen para la comunicación, serán piezas fundamentales que permitirán que la plataforma a la que abrevamos todos, que es la de la información certera, esté a disposición de todos nosotros. No va a cambiar eh, mayormente el escenario que hoy vivimos en los próximos 12 meses. Lo que va a haber es una... Digamos adecuación a lo nuevo, a lo que se va a estar presentando, que no sabemos qué va a ser con esa actitud, pero lo que sí podemos suponer es que van a ser condiciones complicadas que tenemos que buscar cómo hacerlas menos ingratas. Yo les eh, pido a todos que estemos atentos de todos los comunicados, de toda la información que se vierte a través de nuestras páginas, de nuestras redes sociales, de nuestros correos electrónicos, porque es la única manera en que podemos tener una línea de comunicación que permita que ustedes se enteren de lo que nosotros pretendemos transmitir correctamente y que nosotros nos demos cuenta que ustedes están siendo enterados debidamente de la información que queremos compartirles. Eh, solo va a poder ser así. Las eh, cuestiones que se vayan dando iremos acomodándolas en razón de la posibilidad que haya de hacer o dejar de hacer algunas cosas. Y por lo demás, bueno, evidentemente todos estaremos pues trabajando así, de esta manera, con este modelo que bueno, habrá que decirlo, ha resultado eh, positivo y exitoso. Muchas gracias, estamos en contacto y estaremos muy pronto en comunicación con ustedes. Muchas gracias.